La provincia de Huelva, al suroeste de la península ibérica, lleva maltratada más de un siglo y medio por la explotación negligente de un inmenso yacimiento de sulfuros polimetálicos conocido como faja pirítica ibérica. Hoy día la situación de las aguas superficiales es deplorable, con la casi totalidad de los cauces afectados por el drenaje ácido de minas en una proporción descomunal. La mayor parte de las 88 explotaciones de la faja presentan balsas, escombreras y cortas a cielo abierto sin control ninguno y las empresas extranjeras concesionarias en un entramado societario que las hace casi invulnerables se han marchado dejando decadencia económica y muerte absoluta en los ríos y arroyos que suministran el agua para más del 65% de los habitantes de la provincia. En la actualidad se están reactivando muchas de las explotaciones, y no solo eso, se solicitan nuevos proyectos de investigación y apertura de nuevas minas, poniendo en peligro los pocos cauces que aún presentan una limpieza aceptable de sus aguas. Este es el caso del proyecto Valdegrama, que pretende explorar, en 1.751 hectáreas pertenecientes en su mayoría al municipio de Cortegana, la presencia de grafito y otros minerales de la sección C. El área se encuentra entre las cabeceras de dos ríos, Chanza y Alcalaboza, que nutren con sus aguas limpias dos embalses prioritarios en la cuenca del río Guadiana, fronterizo con Portugal. De abrirse esta mina, el riesgo de perder para España y Portugal este último suministro de agua en buenas condiciones se volverá una amenaza que ya no nos podemos permitir. El derecho humano al agua está ya seriamente comprometido en Andalucía Occidental, en toda el área por la que se extiende la faja pirítica y lo estará más en un futuro inmediato. Tenemos que impedir que se amplíe la frontera minera en nuestro territorio, ya demasiado sacrificado a la minería.